se apoya la moción de sus cuatro puntos por la unidad de los grupos de, de responsabilidad municipal y de los corporativos. Agradecer a la gente que ha venido en la marcha y agradecer a la gente que nos está apoyando en estos momentos que no son, la verdad, nada fáciles. ...y nada, esperemos conseguir lo que, lo que nos proponemos... ...porque había un Pleno en el Ayuntamiento... ...para que aprobara una moción... ...y bueno, ha sido aprobada... ...hemos salido del Pleno bastante contentos... ...porque hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento y del pueblo... ...y estamos bastante contentos y satisfechos... ...nos hemos visto bastante arropados... ...sobre todo, bueno, durante los días también... ...que hemos subido a Pamplona nos ha arropado gente... ...y bueno, pues por ahora contentos... ...y con ganas de seguir adelante con... ...con la lucha, Joder, al final no hay, no, hay mucho, no hay muchas empresas por aquí... ...ni alrededor y supone una pérdida sobre todo también... ...para el pueblo, una pérdida importante... ¿no? ...que al final 35 en familias y de alrededores... ...al final supone una pérdida importante. Sí. Vamos preparando un poco, que le llamamos, le llamamos nosotros calendario de festejos... ...vamos preparando un poco día a día, de, sobre todo de una semana para otra... ...para ir un poco y sobre todo no ir dejándolo... ...que al final igual la gente también como que se aparta un poco... O ...con el tiempo al final si la cosa se alarga... ...pero bueno, más, más o menos de semana a semana... ...vamos haciendo un calendario de festejos importante".